Si tus resultados en Hotmart son estos y ni siquiera has logrado hacer tu primera venta, es porque te has estado saltando este paso o quizás lo has estado haciendo mal. En este video voy a enseñarte de una manera sencilla cómo puedes tú crear tu avatar o tu cliente ideal o buyer persona, como quizás lo hayas escuchado por ahí o lo hay, hayas oído como lo llamo. ¿Ok? Al final de este video voy a darte una plantilla para que tú puedas llenarlo y así puedas crear de una manera más sencilla tu avatar. ¿Ok? Pero primero... Eh, aprende conmigo paso a paso cómo es que se debe crear un cliente ideal, cómo se debe elaborar el perfil de tu cliente ideal para que así tú sepas cómo llegarle y puedas vender tus productos. Ok, si te quedas hasta el final del video, es más, voy a darte un regalo especial que te va a ayudar muchísimo para que puedas lograr esas ventas que tanto estás esperando. Muy bien. Vamos a iniciar. Todos nosotros somos un avatar, somos un cliente ideal para algo, para alguien, para algún producto, para algún servicio. ¿OK? Entonces tú, para poder saber qué es tu cliente ideal, debes primero eh, poder entender la problemática, las necesidades, los dolores, los placeres reales que tiene esa persona. Ok, eh, acá te resumo en unas, en unas palabras, mira, tú debes saber eh, qué siente esa persona, qué ve, cómo se influencia, con quién se relaciona, a quiénes sigue. Como te decía en un momento, todos nosotros somos un avatar. Entonces, esa persona como eres tú, debes entenderte a ti mismo qué es lo que sientes, ¿no? qué es lo que haces, qué, eh, qué sigues en redes sociales, qué sueles escuchar, eh, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué es lo que estás sintiendo, qué te da miedo, qué es lo que sueñas, cuáles son tus placeres. Eso mismo que entiendes de ti, eso tienes que tratar de entender de tu cliente ideal de acuerdo al producto que tú vas a vender ¿ok? o que estás empezando a promocionar. Probablemente por acá puedas confundir el término de público objetivo con el de cliente ideal. Son totalmente diferentes, aunque tienen algo que ver entre ellos. ¿ok? El público objetivo... Te voy a definir un poco para que lo entiendas. Es una segmentación que básicamente la vas a encontrar en todas las plataformas donde podemos promover nuestras ventas eh, para, con, un, con una publicidad de pago, como por ejemplo en Facebook, ¿no? Que podemos eh, segmentar a nuestro público. Pero la segmentación se define, por ejemplo, en geográfica, demográfica, un comportamiento digital y psicográfica, que son los intereses, ¿no? Es una... El, el público objetivo es algo muy general. Y el, el ABAT... Es más específico, en eso se tiene que trabajar más allá, como te decía, en los sentimientos de estas personas, porque si yo conozco lo que están sintiendo, a qué le tienen miedo, o cuáles son sus placeres, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, yo voy a saber cómo llegarle a esa persona, qué decirle, qué imágenes utilizar para que esa persona se sienta identificada y diga, sí, yo quiero comprar ese producto. ¿Me entiendes? Eh, quiero que captes bien la idea de qué es un público este, objetivo y qué es un cliente ideal. Y si tú logras diferenciar esto y logras crear el perfil de tu cliente ideal de acuerdo al producto que vas a vender, entonces te garantizo que sí vas a poder vender ese producto que estás tratando de promocionar. Pero antes de esto, tú debes haber elegido ya tu producto ganador dentro de Hotmart. Si aún no lo has hecho, no sabes cómo hacerlo, acá arriba te dejo un enlace para que vayas a ese video y aprendas a elegir tu producto ganador, el producto con el que vas a empezar a promocionar, ¿OK? Acá arriba debe aparecer un enlace donde vas a poder eh, ver ese video. Muy bien. Hablábamos de que el público objetivo, para darte un ejemplo, como lo ves acá, vamos a definir un ejemplo de, una, de, una, de una, algún producto que voy a vender, vamos a decir, ¿no? Público objetivo sería, por ejemplo, vive en Perú, es mujer, tiene entre 20 y 40 años, suele comprar por internet y usa tarjetas de crédito. Esto sería una segmentación o de un público objetivo, un público hacia el cual yo quiero llegar. Pero si solamente utilizo eso y empiezo a lanzar mi publicidad en realidad, o, mi, o mis posts, o mis historias, lo que sea, en realidad estoy llegando a un público muy general y no estoy identificando a alguien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo mucho más específico para que puedas entender qué es el avatar. El avatar debe responder, si tienes una hoja, tomas nota y estas palabras que ves acá las vas a convertir en preguntas, ¿OK? Entonces, sería, ¿cuál es su nombre? Te sugiero por ahí que te puedes tomar también a ti mismo como un avatar y definas tu, tu propia personalidad. En este caso, vamos a eh, poner un ejemplo que queremos vender eh, un producto que es de... Mm, de salud, que tiene que ver con la salud, pero es de la pérdida de peso, ¿ok? Es el, um, el ayuno intermitente, un producto de ayuno intermitente, ¿ok? Vamos a definir por ahí un avatar. Entonces, vamos a decir, ¿cuál es el nombre de mi avatar? En mi caso es Susy, ¿no? Puedo ponerle María, Juana, Carlos, lo que yo quiera. ¿Dónde trabaja? Vas a ponerte una pregunta y vas a identificar dónde trabaja, a qué se dedica, cuál es su estado civil, tiene hijos, no tiene hijos, qué le preocupa, eh, a qué le tiene miedo. ¿Qué metas tiene? ¿Cuáles son sus anhelos, sus sueños? Todos estos conviértelos en pregunta y empieza a responderlas, ¿ok? Al final del video yo te voy a dar un enlace para que puedas descargar una plantilla y puedas elaborar tu cliente ideal. Y desde ahí, a partir de eso, de haber elegido tu cliente ideal, vas a poder eh, diseñar tus gráficos, vas a poder eh, tus ilustrativos para poder este postearlos en redes sociales, ya sea que hagas publicidad de pago o hagas este marketing orgánico. También a partir de esto vas a poder crear tus copies, que son los textos, ya sea de que vayan encima de tus posts o también los guiones para tus videos. A partir de tú saber exactamente quién es tu avatar o tu cliente ideal, vas a poder hacer todo lo demás. Porque si no, te vas a estar dirigiendo a un público general y en realidad nadie se va a sentir aludido con ese post, con esa publicidad que tú estés haciendo, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo. Después de haber respondido estas preguntas, hemos creado un cliente ideal, para el producto de ayuno intermitente, ¿sí? Dice, "Nombre, se llama Carla, tiene 32 años, vive en Perú, es casada, tiene tres hijos y trabaja en una oficina como asistente. Ella no tiene tiempo de hacer ejercicio porque temprano debe preparar al colegio antes de salir a sus a su, debe preparar a sus hijos para el colegio antes de salir a trabajar. Trabaja ocho horas y al salir de, debe ir rápido a casa porque debe preparar la comida para el día siguiente y, bueno, atender a sus hijos, ¿no? Los fines de semana se dedica totalmente a su familia. Carla siempre fue delgada, pero por la familia y el trabajo ganó algunos kilitos de más. Ahora tiene miedo ya no, ya no verse tan atractiva para su esposo. Sueña con volver a ser la chica delgada de la que se enamoró y además de la que su esposo se enamoró y además mejorar su autoestima. A que a raíz de esos kilitos de más se vio muy afectada, ¿no? Carla ya ha intentado muchas dietas, pero, no, pero se le complica preparar las comidas diferentes para ella y para su familia. Además, el presupuesto de casa no alcanza para ambas cosas. Carla busca desesperada una solución que le ayude a bajar de peso. Si te das cuenta, he hablado mucho más allá de simplemente decir dónde vive, qué edad tiene, qué sexo es, ¿no? He hablado de sus sentimientos, de sus temores, de sus sueños, de sus preocupaciones, de a qué se dedica. Quizás por ahí me faltó poner cuál es su hobby, ¿no? Qué es lo que a ella le gusta hacer en sus tiempos libres y todo lo demás. Entonces, esto vendría a ser tu cliente ideal. Yo te voy a dar la plantilla, tú lo vas a hacer de manera más detallada y vas a tener estos pasos. Eh, te recuerdo que este video forma parte de una serie que estamos haciendo para lograr tus primeras ventas y escalar tus ventas en Hotmart, ¿ok? Entonces, este es el segundo video. El primer video es cómo elegir un producto ganador dentro de Hotmart. Lo puedes buscar, eh, acá otra vez te voy a poner el enlace, o lo puedes buscar en, en el canal cómo elegir tu producto ganador. Luego de elegir tu producto ganador, vas a crear tu avatar. Por favor, no te saltes ninguno de estos dos pasos. Luego de haber creado tu avatar, también te vas a aprender, por acá debe aparecer otro enlace también, eh, de cómo crear un copy, un texto o un guión de un video ganador, un texto que las personas al leer o al escuchar, digan, wow, me está hablando a mí. Eso, eh, lo que ella está diciendo, lo que él está diciendo, se refiere a mí. Quiero ese producto, quiero comprarlo y en automático van a ir y te van a comprar. Recuerda que las personas no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Y si nos sentimos aludidos en algo, pues vamos a ir a comprar, ¿ok? Entonces, esto sería lo que quería explicarte en este video. Si tienes algunas preguntas, me lo dejas en el comentario y ahora te voy a dar el regalo que te prometí desde el principio que si te quedabas hasta el final del video, lo ibas a tener, ¿ok? Mira, voy a dejar al pie de este video un enlace a un grupo de WhatsApp y a un grupo de Telegram, ¿ok? Vas a agregarte o vas a sumarte a cualquiera de estos dos grupos porque por medio de él voy a estar publicando las fechas y horas de las transmisiones en vivo que voy a hacer para hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Para que tú puedas preguntarme lo que necesites saber si es que tienes duda en algo de lo que estás en tu proceso por ahí te puedo ir asesorando algo. Todo esto es totalmente gratuito. Entonces te eh, quiero ayudar a que puedas lograr resultados. Súmate a uno de los dos grupos... No te olvides suscribirte al canal para que puedas seguir viendo esta serie de videos que todavía nos faltan. Te voy a dar todas las estrategias necesarias que necesitas para poder hacer tus ventas, ya sean estrategias orgánicas de marketing orgánico y también vamos a aprender marketing de pagos, ¿ok? Con publicidad. Si tú tienes el capital o ya empezaste a vender y quieres reinvertir ese dinero en publicidad, acá te vamos a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Suscríbete al canal dale like al video, compártelo por si otra persona lo necesita y nos vemos en uno de los dos grupos, ¿ok? Nos vemos, chao.